Ya sabes que el inicio de los videos es para decirte que estamos haciendo streams en Twitch, también tenemos Instagram, Twitter, Facebook y pues nada, también te puedes unir a los miembros del canal como los que están apareciendo en la pantalla, y sé que la semana pasada no subí muchos videos y es porque ahí andaba con unos negocios, pero esta semana voy a compensar el tiempo pues de la semana anterior con más videos, claro que sí. Ahora sí, estamos en el icono sagrado, si no me equivoco es el nombre de, de esta misión, es muy sencilla comparación de pesar. Eh, si la comparamos con la versión legendaria, igual es relativamente sencilla. Nada más hay que pues, estar medio preparado para ciertas ocasiones. Y como ya sabes, te pongo el punto en pantalla para que sepas en dónde estaba la mira. Y hay que atraer las este, armas de plasma a doble para poder este, abrirnos rápido esas puertas. Y como puedes ver, yo le di un golpecito a uno de estos este, pequeños robotcitos que estaban aquí. Esto es para recuperar escudos. También ellos te dan escudos, claro que sí. Entonces... Ve a buscar ahí si ves uno que otro para darle algún golpe Intenté recuperar escudos con esa sentinela Darle un golpe a las sentinelas por atrás no te da escudos Entonces no lo hagan Perdí pues todos los escudos que había recuperado ahí Y ahora vamos a usar camo justo en esta sección Ya sabes para evitar los rayos lásers Y como yo había soltado el golpe Tuve que recuperar una pistola de plasma Tomando esa pequeña desviación a la izquierda Pero como puedes ver el inicio no da problema Ahorita llegamos aquí con el señor robot no hay que hacer nada más que destruir los cuatro pilares que está protegiendo entonces ten mucho cuidado nada más no te va a matar en cuanto se abren simplemente espera un poco que se te recargue el, el camuflaje tiras el camo prendes este interruptor y te vas para acá abajo obviamente no te va a salir ahí la señal de prender interruptor porque el HUD está desactivado pero nada más acércate oprime el botón de acción el conmigo es x y listo vas a poder pasar esta sección del señor robot bastante sencilla y bueno, lo que viene después es algo mucho más tardado a comparación de jugar en legendario. Porque le tienes que atinar en primero al bracito de este vato porque es invisible. Entonces, una vez le atinas al bracito, tienes que ahora sí soltarle todo, te, todo tu poder así, todo el fuá directo a las patitas. Y después pegarle granadas de plasma. Yo aquí cometí el error de lanzar este mal mi tercera granada de plasma. Así que la cuarta solo fue la que le hizo daño, la tercera no. Y entonces valió que eso... Y tuve que seguirle disparando ahora con la carabina El lado malo es que la carabina se iba a quedar sin balas Y entonces, solo es cuestión de, de esperar A ver si por alguna razón algún flot decide también atacarlo Y una vez lo destruyan, porque créeme, eventualmente se va a destruir Vas a ir hacia la pared correspondiente que se va a abrir, hacia esta puerta Y yo te recomiendo hacerlo con el camo prendido Obviamente si prendes el camo cuando lleguen todas las centinelas Vas a recibir todos los golpes y ataques del camuflaje, pero... Pues es un riesgo que estamos dispuestos a tomar, claro que sí, y pues ya. Como puedes ver, no hay mucho problema. Aquí ya sabes, camuflaje para evitar a todos estos flots que están aquí a la derecha. Y después, antes de abrir esta puerta, lo que yo te recomiendo es recuperar escudo con estos flots que están aquí. Te recomiendo al 100% porque lo vamos a necesitar para un truco. Entonces, puedes agarrar a los flots a golpes. Con que mates a dos o tres flots a golpes la vas a armar. Yo intenté matar a la gran mayoría y después ahora sí usar lo que es el el rifle plasma para matarlos y ya que me aseguré de que tenía suficiente escudo bajo y agarro esta granada que está con este marín es importante traer esta granada por cierto te recomiendo cambiar las granadas porque lo más probable es que tengas seleccionadas las de plasma asegúrate de traer la fragmentación vas a brincar aquí y vas a hacer este salto granada como puedes ver vamos a brincar directo hacia esta ventana que está abierta es un salto granada un poco complicado y esto lo hicimos más que nada para evitar a todos los carriers que hay en esta sección y a los floats que hay en este cuartito que está aquí Con este despawn básicamente volvimos muy sencillo este cuarto porque avanzar entre tanto carrier y float ahí sí está difícil Obviamente hay que andar prendiendo el camo, ya sabes en qué secciones, lo expliqué en la guía legendaria una de ellas es aquí, justo en esta parte hay que prender camo por si viene ese flot. No siempre sale, pero por si las moscas hay que prender el camuflaje Agarramos esas dos granadas de fragmentación, es importante porque vamos a ocuparla Y vamos a abrir el siguiente pilar Aquí, puede que moras muchas veces ¿Quieres prenderte el camo para que no pase esto que me está ocurriendo, que me empiecen a disparar? Lo que yo recomendaría, y creo que es la mejor opción, es hacer esto brinco que yo hice Y cuando llegues aquí, ahora sí, te prendes el camuflaje y te caes Ok, porque yo aquí por andar esperando el camuflaje casi me muero, aquí lo alcancé a prender y evité un poco Y me empezaron a disparar y descubrimos, por cierto, que si brincas sobre el lado derecho de estos pilares en, en diagonal, haciendo una pequeña curva Vas a evitar que te sigan o que te sigan disparando de atrás, entonces es una buena manera de evitar los disparos Aunque, pues, como puedes ver, en estos pasillos... No, no hay manera de, de evitar el ataque, ni siquiera sacando el camuflaje porque no dura mucho Entonces, moverte entre los pilares es bastante sencillo Aquí me hubiera gustado obtener escudo con esa sentinela Llega un punto en el que simplemente quieres traer escudos y, y ya, Por ejemplo, ahí hasta pensé obtener escudos con esos este con esos Flood, pero no, no lo conseguí Y ahora ya estamos cerca del final del nivel, pero ahora vienen varios minutos de, de estrategia, por ponerlo así toca agarrar la espada de alguno de los cadáveres que están aquí, le vamos a dar un espadazo al cadáver y 43 golpes si le das dos espadazos vas a destruir el cadáver y no te van a dar escudos entonces quieres este espadazo, 43 golpes se va a destruir y te van a dar escudos es importante, Y quieres hacer eso con dos o con tres cadáveres de flood, ok así que yo obviamente con la edición me brinqué gran parte de todo pues ese tiempo de andar golpeando pero pues son como unos 5 minutos básicamente lo que te lleva a golpear tanto cadáver una vez desciendes, vas a usar el rifle de plasma y desde lejos le vas a disparar a la puerta, vas a agarrar esta carabina, te vas a tirar el camuflaje y vas a bajar. Aquí el camuflaje a veces no sirve porque te lo van a quitar, pero créeme que si logras activar el camuflaje y no perder vida, vas a rifarla. Más que nada para esta sección, era para lo que queríamos tener casi toda la vida. Casi no te van a quitar, o sea, vas a traer gran parte de tu vida, no te van a quitar todos tus escudos... Porque en esta sección lo que quieres es cruzar hasta el otro lado. Yo aquí me vi en modo tryhard y quise hacer un swordfly con un enemigo invisible. Sabes que para hacerlo, ya lo he explicado, tienes que dispararle un poco para que se le quite el camo y ahora sí puedas volar. Puedes intentar venir a esta sección caminando. Y en vez de entrar al túnel que está a la izquierda, quieres hacer un salto granada, pero con una granada de fragmentación. A mí se me olvidó por completo que yo traía las... Este, de plasma seleccionas ahora, entonces tuve que esperar un poco a que los flots me dejen de, jo de joder, salto granada y brincamos a través de la pared, recuerda que una de las calaveras nos permite este, cruzar la pared sin problema, y ahora, verás que no hay enemigos en esta sección, entonces para hacerlos activar hay que entrar en este túnel, y más o menos a la mitad del túnel lo que vas a hacer es darte la vuelta y regresar porque si no se va a poner medio loco, en cuanto lo hagas te tiras el camuflaje, y con esto vas a evitar que te persigan demasiados enemigos. Va, van a aparecer, por lo general aparecen estos elites aliados, mientras el de la espada esté contigo, ya la armaste, los otros dos no son tan importantes, y lo que hay que hacer es destruir estas torretas a golpes, ok, este, lo que yo hice fue destruir la primera torreta con gran de plasma y la segunda a golpes, el chiste es recuperar un poco de escudo, y lo que quieres hacer es simplemente asegurarte de vaciar... ¿Cómo lo pongo? hacerles el camo o simplemente les disparas para quitarles el camo para que tus aliados ataquen? Y mientras tanto, mientras esperas, te recomiendo acarrear armas a un punto específico del mapa. Yo lo hice en esta ocasión, eh, en esta parte lateral, lo puedes hacer en la parte del centro o del otro lado. Pero lo que vamos a hacer es simplemente pasar como 10 minutos en esta parte, escondidos y simplemente usando las armas para quitarles el camo a los enemigos y que nuestro aliado de la espada los ataque. Entonces algo que quieres hacer es Simplemente usar todos los rifles de plasma que puedas Para quitar rápido escudos y, y camo Y entonces simplemente los vas a acumular en una sola sección Como te digo, aquí empieza esto súper tardado Son 10-12 minutos de andar acarreando esto Si te mueres se amplía más el tiempo Y pues más que nada es Simplemente les llamas la atención Y empiezan a atacar Lo que sí, a veces va a haber uno que otro flood que se va a quedar escondido en algún agujero o luego en las paredes de las esquinas El chiste es que tienes que buscarlos porque si no luego no van a poder proceder con la misión Y vas a perder aún más tiempo Entonces lo que yo te recomiendo es andar buscando por ahí si puedes encontrar uno Pero eventualmente después de varios minutos de andar simplemente quitando camuflaje a los enemigos Vas a poder lograrlo, se va a acabar la misión, va a venir el Phantom maledo Y vas a terminar sin ningún problema como te digo, esta misión es bastante fácil, solo es tardada y de pues, mucha paciencia, pero ya pronto ven, viene Greymind si ves una cuarentena. Y pues nada, ya sabes, yo soy Petrogas, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.